En este vídeo aprenderemos a mover a nuestro personaje y a animarlo de tal manera que parezca que se mueve. Aprenderemos las ideas básicas que son necesarias para realizar esto. Si no has visto el anterior vídeo de esta serie, te recomiendo que lo veas para familiarizarte con los códigos que vamos a utilizar. Dicho esto, empecemos. Para animar a nuestro personaje... Lo que vamos a hacer será crear nuevos sprites, eh, nuevos, nuevos disfraces. Y los vamos a dibujar en gráfico vectorial. Y yo os voy a enseñar eh, el ciclo básico de las animaciones en, en los videojuegos. Pero luego vosotros eh, tenéis que hacer vuestros propios personajes y vuestras animaciones. Eh, lo que haremos será como un esqueleto que será la base. Eh, de nuestro de nuestro futuro sprite bien eh, vamos eh, vamos a denominar primero idle que sería eh, estático y vamos a coger eh, de referencia la hitbox bueno no mejor no eh, vamos a vamos a dibujar empezar a dibujar el personaje primero vamos a dibujarle la cabeza Así, bueno, yo voy a, voy a hacerlo y después veremos de, después veremos cómo, cómo funciona el ciclo. Ya tenemos nuestro personaje animado, ya tenemos nuestras animaciones, ahora toca animarlo mediante código. Eh, lo primero que vamos a hacer cada vez que lo empecemos el código será cambiar a la hitbox. Y eh, al final de nuestro código vamos a cambiarlo a idle. Y aquí vamos a poner una x velocity el, el valor absoluto de, de x velocity es superior a, a 2. entonces eh, eh, vamos a poner el costume a una variable que vamos a llamar a llamarle walk de andar así bien y luego vamos a asignar esa variable entonces cuando la bandera cuando hagamos clic en la bandera de siempre eh, vamos a cambiar walk by, por uno al principio vamos a poner walk a donde empiece, al número que empiece, vemos que empieza en 3, entonces vamos a ponerle 3, y aquí si, si el walk es superior a, a 10, que es el que tenemos aquí, entonces... Lo vamos a devolver a, a 3. Bien, y aquí vamos a decirle que espere para que no se corra muy rápido. Punto 3, por ejemplo. Y ahora vamos a probarlo. Bien, aquí vemos que no se mueve. Y si lo movemos... Vale, es demasiado... Vale, la hitbox está... Ah, vale, que tenemos los personajes muy altos. Bueno, pues entonces vamos a bajar un poco la hitbox. Ah, no, vamos a subirla, perdón. Ahí. Y entonces ya tenemos... Vale, hay que, habría que ponerlo más que vaya más rápido. Y aquí vamos a decirle que... Eh, point in Direction 90, menos 90. Y eh, vamos a asignar ese Rotation Style Left, Right. Bien, entonces... Para vale, el revés. Bien, y vamos a, vamos a ajustar la hitbox. Vale, más o menos, hay que bajar este sprite, bajarlo un poco para que se adecue, vale, ya estaría, aquí vamos a hacer unos últimos retoques, Ah, hay que cambiar. En vez de ponerlo hacia adelante, vamos a ponerlo que va a cambiar a por menos 1. Y si walk es, es inferior a 3, lo ponemos a 10. Entonces, es que eh, yo, yo lo he animado invertido. Vale, así mejor. Yo lo he animado invertido. Eh, porque mi personaje estaba invertido. Entonces, tengo que poner los valores invertidos. Pero si vosotros lo habéis animado hacia la derecha en vez de hacia la izquierda, como es como se debería haber hecho, pues. Entonces, eh, no tendríais ningún problema. Vale, ahí estaría. Entonces, este, este, este es nuestro personaje. Ya vemos que se mueve. Habría que ajustar un poco la hitbox. Vale, me he hecho algo raro. Vamos, voy a cambiar un poco la hitbox para que esté bien centrada. Ves que está tiene unas proporciones locura. Bien. Vamos a hacerla más, más chiquita que el personaje para que no parezca que el personaje está chocando con la nada así y vale vemos que choca bien y todo perfecto bien en el siguiente vídeo lo que haremos será animar el salto para que parezca que salta y, y también perfilaremos un poco lo que es la el, mejoraremos un poco nuestros scripts para que vayan más más eh, fluidos con algunos cambios muy interesantes bueno espero que os haya gustado darle like y hasta la próxima